La palabra más poderosa de sanación es la resiliencia, la capacidad de superar todos los hechos de la vida con naturalidad y aceptación. Muchas veces renegamos de nuestro destino y no entendemos el porqué de las cosas. La vida es una montaña rusa llena de emociones, Vivimos experiencias buenas y malas y no podemos tener las situaciones bajo nuestro control. El dinero, la salud, el amor, la seguridad de nuestra familia no depende exclusivamente de nosotros. Así como una persona puede ganar un billete de la lotería y hacerse millonario, otra persona puede perder todos sus bienes materiales en una guerra. Así como alguien puede curarse de una enfermedad terminal. Alguien puede tener un accidente y quedar gravemente herido. Así como el amor llega el día menos pensado, también puede marcharse. Así como un náufrago puede sobrevivir unos meses en el mar, alguien puede ser asesinado. La aceptación es la mayor virtud. Soy Robert Dalí, te invito a suscribirte a mi canal.